Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World Thunder En el día de hoy, Dominación Túnez Un escenario que repetimos bastantes veces allí siempre me planta aquí demasiadas veces Esta vez he escogido tanques alemanes con un BR de 6.7 Que es justo que marca el Tiger eh, H Pero bueno, vamos a salir con el JPZ Este caza cazacarros JPZ-45 bueno, JPZ Y como siempre, cuando salimos desde el sur Me gusta siempre ir rápidamente A tomar eh, la zona es? Lo que estamos haciendo venga. Este, como en otros vídeos He comentado, fue la base de Los rap JPZ Lanza misiles Ha sido la base tanto del modelo primero Dos misiles como el otro Que solo lleva venga El lagueo de todo Ahora Venga, aquí hay que toda la pastilla Pegarte a esta roca Y pegarte aquí a esta Ese se pone demasiado Y justo aquí en esta bajada Es cuando te tienes que tirar a matar ¿Ves? Por ahí se ha visto algo Siempre, siempre Ay, Venga Ya está Ya vamos a pisar venga, A las puertas de alcala, Como digo yo Venga Tomando a esa bajada Justo si no te pegas demasiado Te expones que justamente Por ese sitio donde ha pasado, Ahí ya eres un blanco fácil prácticamente a unos 500 metros te aciertan venga conquistar la zona te aciertan de una manera fácil bueno aquí en la zona con este carro puedes conquistar o este cazacarros carros puedes conquistar rápidamente bastantes sitios pero como digo siempre a fuego de artillería somos muy blanditos así que hay que quitarse de aquí, ojotear el horizonte, ver si bajan por aquí, por la izquierda, que suele ser un lugar bastante común. Venga, carro pesado ahí en C. Ahí, c Venga, vamos a echar una rápida visual sin, sin apenas sin apenas asomarnos. Venga, Venga una marca, esa está bastante lejos, está camino de B. No lo veo, por ahí está Y... ¿Qué está pasando en A? No la estamos pisando, mi compañero viendo que era el BMP Que hay ahí Bueno, pues se ve que mientras estaba yo aquí Mirando, pues coincidía que alguien ha bajado Y está pisando A Bueno, pues vamos a jorbarle un poquito Venga, a ver quién es Venga, ha dejado de capturar el BMP, entre él, entre él y yo si solamente uno, podíamos, venga, a ver, no tengo ni idea de por dónde me puede salir, no puedo girar torreta, soy rápido girando yo mismo el carro, pero la torreta, como ya sabéis, es fija, nada, nada, oigo por ahí, motor, no sé si es mi compañero o algo, pero es una ruso, D7, eso está bastante lejos Bueno, eso está ahí Venga, vamos a echar un vistazo poco a poco Ojo, no la jugamos, si hay uno justo ahí arriba Aunque nos escupa ya, nos destroza Somos muy blanditos, a ver Ahí está Un 2 s 3 ahí está, venga rápido, venga Antes que se dé cuenta Listo, perfecto Venga, con una carga hueca No es rival para nosotros Sabéis como en el vídeo anterior O en los varios vídeos anteriores En los que he estado fuleando este modelo Que ya aquí hace no mucho Venga, conquistada Tiene el blindaje pues Escaso, escasísimo No creo que me parece No creo que llegue ni, a los, ni siquiera A los 100 milímetros De blindaje en ninguna De sus chapas Vamos a decirlo así Pero en el cañón que ya es bestial huecas, más de 200 o 225 milímetros de presentación, no lo recuerdo, venga, un cadáver, vamos a quitarnos rápidamente aquí. Este JPZ es relativamente, es bastante rápido y no es muy ruidoso, es bastante silencioso. Pero claro, si eres rápido, normalmente o llevas un motor bestial que hace mucho ruido o simplemente eres un tanque que pesaba. En este caso, este es un cazacarros. Me puede decir que es un tanque ligero y nada, venga, vamos a quedarnos aquí un ratillo. A ver, ese que está ahí, más o menos Unos 225. Vaya bombazo. Tengo a dos compañeros ahí: un carro medio y un carro ligero. Y acechando a todos los que salen del respawn. Bueno, no este. a ah, otro bombazo, venga, y ahí disparan. Ahí disparan, venga. Este es un cadáver. Posiblemente, si está Bueno, no sé. Venga, ahí cae, ¿hay caído un enemigo? Sí, correcto. Y tus compañeros siguen ahí. El carro medio y el carro ligero. Y por aquí, si alguno asoma la nariz, pues Podríamos acertarle tranquilamente. Venga, pues... Casi 500, 600 metros, posiblemente. Con 600 nos sobra, si vemos aparecer algún pájaro. Venga, el carro medio, perdón, el carro Ligero que había ahí ya no está Ha caído, ya solo queda mi compañero Que está aquí a la izquierda Y el tío sigue disparando Así que Vamos a ver Un panther ¿Qué es eso? Por ahí, cuidado No lo veo, venga 400, esa marca ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está la ametralladora Venga, están tomando B Vaya tela Venga, vámonos para atrás No, no voy a quedar justo aquí Para que el tío asome y me reviente ¿Cómo acaba de reventar el Panther? Pobrecillo Pues... Tiene que ser un buen bicho a reventar el Panther desde ahí Desde más o menos... Mmm, 250 metros Pues... Ojo, ¿eh? Este que tenemos aquí Venga, tomamos la iniciativa. Estupendo. Esto es que tenemos aquí unos mocos de pavo. A ver quién es el pájaro. Vamos a ver. Por ahí sale. Es que es... Un americano. Un Pershing. Vaya. Oh, me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Me ha visto justo por esa pequeña esquinita. Y viene para acá. Hombre, con decisión. Pues nada. Yo a este de frente no tengo nada que hacerle Y ojo, iba con otro No sabemos dónde está Venga, pues vamos a, a cubrirnos aquí con este cadáver Ah, ah el tío se asomó va ah, perfecto, venga, pues larguémonos de aquí Venga, esa marquita como venga, corre el tío dispara bueno, Ese disparo No sé si me ha dado a mí O ha sido al cadáver No al cadáver Dos disparos tan poco tiempo yo creo que el super el super persing no es bueno, ahí tengo un compañero, un tanque pesado que ha podido ser el que disparara, pero un super persing no tiene tanta, venga, vamos a subir por aquí, a ver si podemos Buah, no me jodas, tío ah, yo pensé que tenías más fuerza, venga, por rápido por aquí, venga, están tomando A, vaya han tomado A, ni me he dado cuenta con toda esta historia y mi compañero que estaba ahí detrás el carro pesado ya no está, ojo T7 bueno, está muy lejos este está por aquí vamos a intentar flanquearlo venga, esa rampa no es tan costosa para mi pobre tanque de todas maneras siempre con, eh, la atacas con un poquito de inclinación a un lado y la pendiente no es tan dura Venga, por aquí no hay nadie Si oigo algún motor Ya sé yo que un amigo no es Venga, por ahí no veo a nadie Al tío, el super piercing Ahí por detrás se ve algo ardiendo Aviones Creo que son nuestros Venga, a ver si algún pájaro Sale del respawn Pero bueno, ahora mismo La zona B, ah, la están capturando Y la zona C no es de nadie Está la cosa volada, aunque ahora mismo estamos, estamos perdiendo los puntos Venga, vamos a ver Vamos a acercarnos a, a rapidito Vamos a quitarnos de aquí Porque en cualquier momento Si sale alguien de respawn De ellos por aquí Nos cogen justo de espaldas Y yo no estoy parada Para muchos <ríe> Festejos con este tanque si Yo soy blandito de frente De espaldas, mortal Venga, estamos a... Sí, el cuadrante, 225 aproximadamente Venga, pues hay otro compañero pisando A Hay otro compañero pisando A Venga, han tomado C ¿Eh? Afuera Venga, vale Vamos rápido este es el cadáver de antes, en el que me escondí y el super piercing ahí tirándole el humo, pues. Venga, no me jodas, tío, no Gallín. Otro, otro más. Venga, por favor. Menos mal. Venga, ah, ¿qué es eso? Venga, vámonos. Alguien. Tengo a alguien detrás. Venga, ahí está. Eso es un antiaéreo. Venga, ahí está el tío. Venga, a alargarse de aquí. Carro pesado. Por allí, por el río acercándose a... venga, vamos a meternos por aquí ese antiaéreo está ahí, no sé si vendrá para acá o se quedará allí limpiando el aire eh, nuestros aviones venga, en el río ese carro ligero y por ahí había una marca de un carro pesado el que vemos, ahí está es un Marder, Marder ¿no? ¿No? pues parece que se va Vaya, el enemigo ha tomado la iniciativa. Vale, el ha tomado iniciativa El enemigo está capturando C También está capturando B Menos mal que A la hemos capturado Y es la única que nos queda por defender Todo el mundo se va hacia B Aquí no se queda a nadie a defender El paso de los posibles enemigos A la hora de conquistar la zona Venga, pues no voy a caer por aquí Venga han una zona? Vamos a nuestro amigo Panther Nuestro compañero estaba a cuanto Está ahora mismo a 2.50 Venga, pues algún pájaro a aparecer por ahí 200, no, 400 Así me sobra, 2.50 Perfecto Bueno, el antiario seguía ahí No sé si Ese irá de venir hacia acá, hacia la zona Venga, ahora Venga, hemos tomado que, eh, no he dado ni Ah, ¿qué es esto? Ah, avión Este me ha visto si me ha visto seguro me ha marcado. Y si me ha marcado ya saben que estoy aquí. Así que venga, vamos a movernos porque este, además soy un blanco fácil para un avión, soy una tentación, este seguro que va, va a volver. Yo lo haría. a ¡Ah! ah, ese estrelló. Pero pues nada. Venga, otro avión que se oye. Por ahí. Otro avión a reacción. Ese paso de largo. Está todo el mundo aquí en B Alguien acercándose al Al pueblo Así se hace, chicos. Para vamos C ganando. Vamos ganando Pues de milagro, como perdamos A Esto empieza a darse la vuelta A ver en C Algún cadáver que otro Pero nada bueno, ¿Qué es eso? A ver, a ver, uno Dos, venga, por este Muy bien, ahí está Caza carros rusos, pues El otro era un T-92 Y ya, ya está Venga, ese va pisando B, pero, pero ya venga, Quitémonos de aquí, que aquí nos ven Blanco fácil Venga, el tío está tomando B B a ciento, 140 metros Pues el tío está tomando B y no lo veo, se esconde muy bien se esconde muy bien, está tomando B Ay, no me puedo arriesgar mucho con este este, un 92 este, este me revienta bueno, es que cualquiera, con un JPZ no tienes nada que hacer que otro milagro Super el amigo Marder De antes parece que va en busca del otro tanque pesado También Pero no sé por dónde puede asomar este tío A ver Me la estoy jugando Venga, el carro pesado ¡Ah, Ahí está El T92 Ahí estaba, en el río Vaya tenía que haber sido más paciente Vamos, venga, el, estamos en BR67 Venga, vamos a salir con el Tiger 2H Hace ya bastante tiempo que no lo uso Venga, arranca Tanque pesado, pesadísimo Muy buena aplicación de blindaje 200 y pico milímetros largos Previsibles perforantes Venga, en zona B El T92 está ahí bueno, Llevo de todo botes de humo y todo tipo de proyectiles. bueno, bueno fundamentalmente perforantes. huecas, bueno, explosivos, Venga, vamos. Ahí hay fiesta. Tanque, ligero y eh, otro antiaéreo más a la izquierda. Ahí, entre aire. Vamos a asomarnos por aquí. Hay tres coleguillas ahí que no se mueven. Venga, ese auto ligero ahí en medio, esa marca. Yo creo que ha caído. Venga, sí, sí, ha caído. Venga. Aquí vemos mucha peña. Como venga por aquí un bombardero nos va a dejar listos. No, no podemos estar tan juntitos. Venga, vamos a asomarnos. Venga, ya, los aviones. Eh, tontos que no son. Venga, rapidito Baja de subida, vamos a aprovechar esta inercia. Venga. Vamos, Tiger C4 Claro, ahí Joder, ese tanque pesado prácticamente Ahí está Al lado de B 210 metros mira, No veo nada con la mira del comandante No sé si es Bueno, ese... ahí, ahí está mi compañero Está claro y la marca la tiene justo enfrente, venga, ese avión que pasa de largo, es antiaéreo ahí bueno, estamos todos en B el que vaya ahora mismo a tomar A se va a encontrar con el chollo no hay nadie pero nadie, venga, ahí mi compañero ah, yo creo que ha caído, ese tanque ligero yo creo que ese será el T-92 venga, sí, está tomando B, perfecto, perfecto entonces mi compañero, ese tanque pesado conseguido doblegar a su adversario perfecto, venga, ahora estamos tomando B, ya hemos tomado B venga, perfecto venga, esto se está poniendo de cara pero no está todavía muy claro pues, que todo el mundo aquí venga, esa marca oh, está cerca de A en D2 pues está a 200 y poco metros de pisara hay que irse para A, hay que defender el tema Aquí dispara ese, si ahí no había nadie, por lo menos que yo lo viera Venga, hay que irse A Esto, esto se está ganando, pero hay que irse A Venga, a defender el punto A Vamos a nuestro ritmo En segunda, como digo yo Ritmo, velocidad, constante Venga, poquito a poco 300, pues sí, aproximadamente poco estamos ahí, a 300 metros ya, aunque ahora mismo te marca 320, nada, no, 20 metros lo andamos en un, en un momentito venga, tengo pues, otro compañero que va para allá de F-105 otro que está a punto de caer también, me refiero <ríe> en mi en mi colección en breve, en breve espero tenerlo y probarlo venga, esto está casi ganado, vamos para allá bueno, pues no se ha decidido nadie bajará. Vamos. ¿A qué manera más tonta? Fallo novato. Estupidez. Como he perdido ese JPZ por quedarme allí en medio como un... Ah, un tonto. Porque eso es lo que no se debe hacer. Quedarte allí en medio y mirando a ver dónde están. No, te tienes que esconder. Y muchas veces la impaciencia por descubrir al enemigo... Te hace cometer fallos tontos como el que he tenido. Si no, no estaría ahora con el Tiger. Venga, misión cumplida podría estar todavía dando vueltecitas ahí con el JPZ y no hubiera sufrido ninguna pérdida. Venga, vamos a ver. Victoria en Túnez, octavo en el equipo, dos objetivos, tres destruidos, 18.280 y mm, reposición de la tripulación en el JPZ. Estupendo. Pues nada, se ha ganado, pero ha sido una estupidez, una tontería haber perdido ese JPZ como lo he perdido. Fallo de novato, fallo de novato. En fin, bueno, recordaros abajo, caja de descripción, enlace de Discord, el cuadro nibis también Instagram, Facebook y el canal de nuestro amigo Draconianus en Twitch. Pues nada, esto ha sido todo en Túnez. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un buen like, me ayudáis mucho. Y nos vemos en un próximo. Chao.